We are Venom. Por fin, por fin salió el segundo tráiler de Venom, que esta vez ya no muestran completamente al personaje, como quisimos ver antes. Ya que el tráiler que salió en febrero solo mostraba al actor Tom Hardy, a Tom Hardy y a Tom Hardy, y ahora sí lo vemos haciendo el papel de Eddie Brock alias Venom. Y bueno, yo en este video trataré de ver algunas curiosidades que tienen este segundo tráiler. Y bueno, empecemos. Bajando conclusión el diseño de Venom para mí está espectacular. Mejor de lo que esperaba, ¿eh? Y mejor que Spider-Man 3, claramente. Ya que Venom flaco, bueno, me agarró mucho, pero bueno. Este sí se ve medio líquido y se ve muy negro, ¿no? Lo único que me da curiosidad es si tendrá la daña blanca del pecho o... Tiene unas venas blancas, pero no sé. Veremos. Se que sí, pero no tendría mucho sentido ya que Spider-Man no está en esta película. Hay rumores, dice que Tom Holland ha un cameo, pero bueno. Habrá que esperar un rato, ¿no? Así que... Vemos que sale si, sale, si sale una obra maestra o un bode, yo no sé. Vemos cómo lo hace Sony. Bien, el tráiler así como en el, como el primer tráiler nos muestra a, a esta cosa que ha caído del cielo, parece. Creo que es una nave. Ah, no sabemos si tendrá conexión con Infinity War o con y yo, no sabemos nada, pero bueno. Y de alguna u otra manera, creo que tendrán ese frasco que tiene contenido al simbionte. Que ahí parece que hay dos versiones simbiontes. Lo curioso es que el, en estos dos frascos los simbiontes tienen diferentes colores. Eh, obviamente no es, es negro y rojo Solo que esta vez sí es negro Pero al otro lado es violeta Creo que parecido a los colores que tiene Venom en la versión última Eso es lo que creo yo, no sé que dicen ustedes Y bueno, vemos acá que este posiblemente sea El villano de la película, que es el dueño de esa tal Empresa que se llama Fundación Vida O Life Foundation, que en los cómics eh, Bueno, se llama Carlton Drake En los cómics de protector de tal, de Venom eh, Bueno, es el así como en la película Es el, el CEO de la empresa esta y Experimentará con los simbiontes a gente enferma Igual que pasa en la película, y bueno, como ven, nos frustrado. Creo que sus planes se eh, creará para detener a Venom, ¿no? Unos 5 simbiontes más que son estos, como los simbiontes arcoid Se va a hacer muy ridículo, pero parece que aquí lo va a cambiar. Obviamente. Bueno, lo curioso que acá parece es que este logo que dice en asociación con Marvel, ¿eso qué quiere decir? Creo que estará conectado indirectamente con el NCU, con el universo cinematográfico de Marvel, o posiblemente sea de, los, de la Marvel editorial de los cómics. Solo porque es que están usando un personaje de los cómics, obviamente, pero tendrá conexión con el universo de Marvel. No lo sabemos si en las películas de Esmena tendrá eso, ese logo, o no sé. Nos salteamos, aquí vimos a. Bueno, este de la moto creo que es importante. Vimos a Eddie Brock y a su, su esposa pues. A Anne Wayne que en los, en los cómics es She-Ben. Primero todavía siguen pareja y no se van a divorciar. Vemos a Thomas en San Francisco, donde aquí se basará en la película. Digamos que este Eddie Brock sí tendrá. si sí da reportero, quiero decir, como en los cómics. De los cómics clásicos y con qué periódico o noticieros no creo que sea el de debut porque no hay un dicho de eso pero bueno son no lo importante parece que quiere entrevistar a este tipo que buen sencillo de la Foundation y parece que no le gusta las preguntas que está haciendo y cancela la entrevista ¿no? y manda la mierda a, a todos ellos ¿no? lo cual hace que Eddie y eh, se obsesione más con él y siga investigando la en el súper aparece esta, esta chica que también está investigando de, Fundación Live, no, no no entiendo, Me parece que se guiará a Eddie Brock a ir a esa fundación para investigarnos y a ver qué trama ya que hay rumores dice que, que Life Foundation está experimentando con los simbiontes a gente enferma, quiero decir Bueno, vemos a Eddie Brock en los laboratorios de, de Life Foundation, que está no hay nadie, solo está él, ya que hubo una catástrofe ahí, no, no sabemos y bueno, pues se justa una de las pacientes que creo que también ha sufrido esa mutación, ya que se abalanza hacia Eddie Brock, no sé para qué, pero a pasar el simbionte o que se da uno de los experimentos se da uno de los cinco simbiontes ah, y lo curioso ese rojo que salud roja puede ser un inicio acá que puede ser el villano final puede ser bueno vamos a ir corriendo y acá nuestra toma diferente creo que sean de escena distinta ¿no? ya que la, la campera es distinta de distinto color bueno lo interesante es que el simbionte creo que hablan esta vez o el... en la cabeza ahí, puede ser y lo lo controla, parece medio esquizofrénico pero está muy bien y así también pasa en, en distintas versiones de Venom Bueno, parece que el, los soldados, esto, el Live Foundation buscarán a Eddie Brock para quitarle el simbionte, ¿no? O preguntándole o que le devuelva el simbionte, ¿no? Ya saben que lo, lo han robado, no sé Pero pasa que el simbionte se la pegada a Eddie, pues Bueno, vemos que lo rodean y Eddie Brock o el simbionte solo se activa y le empuja a este a la ventana y vemos que a uno lo ahorca Algunos se quejan de que no lasas de arañas bueno, si no está de Spider-Man esto es poco lógico y aparte este Venom se basa en el último si vio en el videojuego de de Ultimate Spider man de 2005 Venom no lanza telarañas sino que se empuja o lanza tentáculos o sea, o sea, también lanza telarañas sí pero usa mal los tentáculos pero para mí eso sí me gusta aunque sí me había gustado que lanzara las telarañas pero por ahí después, no sé bueno, lo interesante es que Eddie Brock se mira que en el espejo del auto, ¿no? y vemos que por ahí se va reflejado a Venom porque... Que está viendo a él, se ha reflejado en su mente, algo así. Vemos que vemos bueno, que el simbiote que, que está dentro del cuerpo de él lo ha empuja hacia la pared y parece que tiene el control completo de él, ¿no? Y te hace un trato que solo lastimará a los malos, ¿no? Y no a los inocentes. Y vemos que una persecución entre los soldados de la Foundation y Eddie Brock. Y vemos como en la moto parece que les sale el simbionte encima, ¿no? Eh, como está pegado, parece que tiene forma de daña el simbionte pero bueno, eso. Pero yo no más. Está muy bien y empuja el auto así en esa forma, ¿no? Y acá ta, eh, Sony nos trata de aclarar que Venus se un Tiedo y no se da el villano, ¿no? Tenemos que a Eddie Brock lo, lo persiguen esos soldados y hace que se choca contra el árbol y lo rompe, ¿no? Sabemos que es lo fuerte que es Venus. Este es donde Eddie Brock se tira de unos pisos, no sé, de la ventana y hay unos pisos más abajo, ¿no? Se transformará en Venus ahí, así como Flash Thompson en la, cuando se tira de la ventana, puede ser. Bueno, vamos a una toma a la esposa de Dibro. Ahí es como vimos en el primer trailer, solo que aquí ya tiene los efectos. Ahí ya el simbionte es eh, la balanza de la cara, ¿no? Vemos todavía a Tom Hardy manejando la moto y vemos a el, el brazo tiene un simbionte, pero la otra toma no lo tiene, pero bueno. Vemos que se escapa la moto del aire y con los tentáculos lo, lo vuelve a poner en el asiento de la moto, así que está bien. Y por último está este pelado que creo que es uh, importante o no. Pero bueno, parece que... Eddie Brock en el piso, que vemos que todavía no tiene daño en el pecho, pero tiene todo este líquido negro rodeándolo. Esperamos cómo se ve en el formato final, ojalá que se vea bien, ¿no? Y bueno, la horca y ya vemos la transformación completa de Venom, que dice la frase épica de Venom en los videojuegos y todo eso, We are Venom, somos Venom. Detallando los ojos se ve muy bien. Se... Quisiera que fuera un poquito más grande, pero... Está, está bien, no me quejo. Creo que no tiene teladaña en la cabeza, ni en los, hom ni en los hombros. No vemos, solo vemos venas. Esperemos que tenga la daña. Creo que los cómics no los tiene, solo te en Spider-Man 3, pero puede ser interesante ver la telarañas pero obviamente no tendrá Spice nada que ver la lengua por dios está buenísima la salida gracias. la mira, está buenísimo Beno. y ahí nos muestra el dibujito de la cara de Venom y así termina en octubre se estrena y este póster está buenísimo de Venom la mitad simbionte y la mitad humano que tendrá conflicto estos dos y me encanta que Venom sea que el simbionte Venom sea un personaje no sea solo una masa viscosa que se apodea y listo veremos cómo saldrá esto Ah, creo que la trama esta de la gente Venom que quisieron hacer, ya que Tom Harry compartió esta foto que después se eliminó, de que está vestido de militar o algo de militar y haciendo un guiño de gente Venom. Creo que esa trama se da a borrar la película, porque no sé, no veo que esto encaje. Quizá quisieron hacer a la gente Venom, pero después no, cambiaron a Venom Protector letal que van a inspirarse de ahí. Y bueno, vemos cómo saldrá. si sí, la imagen de esta de la gaseosa se ve la cara, ese está bien. Estos artes a la cara de Venom sí se parece a estos artes conceptuales que había salido. Hace tiempo no creo que se parece un poco. También, este tampoco se muestra la daña del pecho, pero bueno, que vamos Que tendrá spider más que ver en esto, da un cambio, pero bueno, ya lo dije muchas veces. Será la misma que tendrá la daña de Venom. No sé, no tengo muchas dudas también. Y bueno, lo más importante: ¿qué pasará con Carnage? ¿Parecerá Carnage? Yo creo que sí, pero así como la imagen que también publicó Tom Harry que nos muestra a Venom, Eddie Brock y a Carnage. Vemos que sea el villano de la película. No importa que de manera forzada o otro, veremos cómo saldrá, ¿no? Pero yo quiero ver a Carnage, claramente. Creo que sería mi y realidad, ¿no? Pero hay como le saldrá esta película, ¿no? Y claramente desde este diseño de Venom se basará mucho en el último. Como ve, Emite tiene tentáculos y todo esto, y bueno, y carnage si se da diseños diseño, se a el último. Y por el arte que se publicó, esto nos parece así. Que está muy bien eso. para que sea ese diseño. Y bueno, el villano creo que será este Carn Torndrey y los cinco simbiontes. Ya veremos cómo saldrá. Y bueno, este tráiler sí me gustó mucho. Mejor que el primero. Mejor que el primer triste Trailer. Y bueno, a esperar unos hasta julio puede ser. Tres o cuatro meses. Julio, agosto puede ser que se traigan el... el Segundo o tercer trailer, porque dice que este es el primero Y bueno, eso es todo Si te ha gustado este video si te ha gustado mucho el diseño de Veno, eh, Dale un like, compártelo Suscríbete si quieren más videos como este Y bueno, yo soy Jose Ultimate Y dígame, ¿Este universo de, de Sony de, de Derivados de Spider-Man O de personajes de Spider-Man Villanos y todo eso Sin el verdadero Spider-Man eh, ¿Funcionará o es un fracaso? o sea un fracaso porque si vea Black todavía no sabemos nada bueno eso digamos en los comentarios de qué va, qué opinan no y bueno eso es todo chao cuya